Nos encontramos aquí en Puerto Banús, entrevistamos a don Cristóbal Garret, teniente alcalde también, y a los reyes eh, han llegado a Puerto Banús, van a embarcar y luego dar un recorrido van a ir a Nueva Andalucía. Bueno, Cristóbal, qué bonito día hoy para recibir a los reyes. Pues la verdad que sí, merece todo la pena por los más pequeños ¿no? y con la ilusión que tienen. Aquí me tenéis medio resfriado, como la mitad de España y bueno, y, y muy contento de, de haber podido escaparme... ...y haber podido venir para, para estar con ellos. Este año como novedad hemos digamos, coordinado con Puerto Banús, que hacen unas actuaciones muy muy bonitas... ...y traemos los reyes aquí a Puerto Banús en barco y desde aquí pues, salimos para, para la campana... ...y allí se desarrolla la cabalgata como en otros años... Como el año anterior pues lo hemos puesto por la mañana para que también los niños que por la noche suelen dormir antes de tiempo pues que puedan disfrutar también por la mañana una cabalgata. Así que aquí estamos con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué le pides a los reyes, Cristóbal? Yo pues trabajo y salud para todo el mundo es lo principal y a raíz de ahí pues todo lo demás va a llegar seguro. De reyes. Igualmente, igualmente todo, igualmente. Bueno, aquí estamos con su Majestades, de Merchogas y Bartasar y que, bueno, pues muy buenos días y de aquí muy de Puerto Banú yo creo que igual hay algún mensaje para los niños y para los papás, para todos. Bueno, los niños sabemos que se han portado bien, que han sido buenos y vamos a intentar traerles todo lo que podamos, probablemente casi todo. Y a los papás, pues que los cuiden, que los mimen, que mucha salud para todos que es lo importante. Efectivamente. ¿eh? Y... ...que pase una noche feliz... ...que es la, la noche más importante del año... ...esta noche... ...sabéis nos dice también... ...que me ...hola, buenos días a todos... bienvenidos eh, bienvenido a San, a San Pedro, Puerto Banús... ...pues nada, decirle a los niños... ...que lo hemos estado vigilando durante todo el año... ...sabemos que se han portado muy bien... ...los niños sanpedreños de Marbella, Nueva Andalucía... ...que son unos niños estupendos... ...hay algunos que a lo mejor va a llevar un poquito de carbón... Pero al fin, al final los sueños se hacen realidad y tendrán todos los regalos, pero todo perfecto. Y a los padres que se porten un poquito mejor también. Estupendo, bueno, es un que tan bonito y nos queda el Bartasar, que representa las tres edades, que es Bartasar, que representa la edad más joven. Eh, buenos días. Va a estar? Buenos días. Pues nosotros ahora estamos aquí en Puerto Banú, menos mal que acompaña el tiempo y, y mucho, y, y nada que los niños se lo pasen muy bien y esta noche a acostarse tempranito. ¿Muchas cosas a los reyes? le ¿Han pedido, o han pedido su paquetes de muchas cosas a los niños? Sí, sí, de todo, pero hombre, mmm, tecnología? mucha tecnología, hay que hay que pedir menos tecnología, pero está muy bien. Está todo para ahí. compartir, ¿verdad? Con amigos. Bueno, muchas gracias, su majestades, y espero que tengáis un muy feliz bien, recorrido bien, por, por bien, la costa está está está del está está bien, sol Ha sido buena este año, ha sido buena. Muy ha sido buena, buena. Sido pues te, te traeremos lo que has pedido. Muchas porque gracias. Porque se ve que ha sido buena. Aplauden. ¡Y! Holanda, Holanda, ya se ve, ya se ve, <tose> ya se ve. <tose> ¡Adelante! ¡Adelante! que ¡Adelante! Vanessa, acompañado a Su Majestad de los Reyes, Berchó Gaspar Bartasar, desde Puerto Banú, porque ahora tiene su recorrido y luego irá a Nueva Andalucía. ...a saludar a todos los niños de Nueva Andalucía, Vanessa, qué ilusión este día. Qué ilusión, de verdad, y qué bonito y qué gracias porque esté aquí tanta gente, Su Majestad de los Reyes. Eso es la ilusión más grande que todos los niños. Que todos los que también no somos tan niños seguimos teniendo, y es una maravilla que aquí en el distrito de Nueva Andalucía, Puerto Banús, que es un magnífico marco, desembarque su majestad de los Reyes. ...cargados de ilusión, cargados de regalitos ...y preparados para comenzar el recorrido... ...estarán aquí un ratito y enseguida... ...coches de época, con la colaboración de Magna Marbella... ...recogerán a sus majestades para desplazarlos... ...hacia la tenencia alcaldía... ...donde les está esperando el séquito real... ...y de ahí a la parroquia... ...donde se montarán en sus carrozas... ...y comenzaremos el, el recorrido. Mucha sorpresa para los niños, vemos... ...viene cargado... ...de ilusión, pero también con muchos caramelos... ...hay ¿eh? muchos caramelos y muchos regalos... ...hemos preparado... Y de caramelo... Uh, mucho, muchísimo, muchísimo, ...de verdad muy, muy variado... ...desde aquí agradecer, bueno por, por supuestísimo... ...a la delegación de fiestas y a todas las delegaciones... ...que hoy contamos con ellos... ...y a tantísimos colaboradores, empresarios de Nueva Andalucía... Que, ...que tenemos que agradecer que se han volcado también... ...en que también haya regalitos para todos... ...no solo durante la cabalgata... ...sino también en la iglesia... ...además regalos muy especiales, ecológicos... Con marcado con el cuidado del medio ambiente... ...pensando en dos peluchitos, pelotas... ...es que va a haber de todo... ...y con muchas sorpresas para todos los niños... ...y aparte, luego hay un acto muy bonito... ...que después de la cabalgata... ...Su Majestad de los Reyes, dentro de la iglesia... ...hacemos un acto de, de, de recepción... ...leen unos mensajes a los niños y a los padres... ...que son unas maravillas". Para ahí, eh, pues grabando para todo el que no pueda salir por la mañana o porque esté en los hospitales o porque no pueda, nosotros lo vamos a llevar a sus hogares. Todo este reportaje, Marisa, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias y feliz noche de Reyes. Igualmente, Marisa, gracias. Para aquí, gracias. Feliz año nuevo, feliz año, y de Reyes. Bueno, el que siempre lleva a la comunicación del puerto, nos llama, nos avisa, nos tiene informado. Es aquí el señor Sala que nos va a decir también. ...que le ha pedido a los reyes, buenos días... ...buenos días, mira, he pedido salud, mucha salud... ...salud, porque sin salud sabes que no se puede... Pero salud y suerte a todo el mundo. Y, y que ocurremos bien este año. Que yo creo que sí. Además, es un año muy importante para Puerto Manos. Tú lo sabes. Son sí. 50 años, y no se cumplen todos los años. Bueno, <risa> Muchos años. Año. Este año he visto todas estas casetas fabulosas con actividades para los niños todos los días. Eh, hemos disfrutado los mayores también. Sí, y tú muy. también, yo sé que has disfrutado. <risa> y es una manera que tiene el puerto de, de celebrar la Navidad y también no solo eso, sino que. ...lo hace más partícipe a la gente en general... A, ...a los chavales, a los padres... ...además con el toque... ...que debe tener un, un Christmas market como este... ...el toque Puerto Manú ¿no?... ...todo muy, muy en su punto... ...como quien dice... ...es, que es muy temprano y vemos ¿Sí? mucha afluencia sí, sí. de público... Con, ...con lo cual... Miedo. ...yo estaba con miedo porque el día no acompaña... ...yo digo verás, verás... ...pero bueno, sus majestades de oriente... ...han llegado incluso antes... ...han llegado dos minutos de, de adelanto, con dos minutos de adelanto... ...y ahora pues se montarán en los coches... ...bueno, lo que ya sabes... Sí. los van a hacer una... ...tienen una agenda muy apretada hoy... ...y esta noche ni te cuento... Pues ...muchísimas gracias... ...y venir. enhorabuena por tu trabajo... Gracias. ...bueno también hemos visto a Cristóbal Garre... ...pero representante también del Ayuntamiento... ...está José Eduardo... Eh, nos, va, ...nos va también a decir unas palabras... ...en estos días tan especiales... ...que eh, tanta ilusión vive todo el mundo... ...muy buenos días... ...hola buenos días y bueno a todos los que nos vean... ...feliz año y felices reyes ¿no?... ...que hoy un día muy especial para todos... ...para los pequeños y mayores ¿eh? ...porque nosotros, yo por lo menos lo disfruto... ...una barbaridad y con una ilusión tremenda... ...¿qué le pides a los reyes?... ...buah, le pido mucho a salud, mucho trabajo y sobre todo eh, en estos momentos tan convulsos ¿no? a nivel político, pues que, que impere la cordura y que consigamos llegar a acuerdos a nivel nacional que permitan que nuestro país eh, siga avanzando y no retroceda. Y uno los reyes, ¿sí? eso serían los lo más difíciles ¿eh? <risa> a vosotros bueno vamos a entrevistar a don fernando que ya ha venido con el coche para pasear por estas calles tan bonitas de la costa de marbella no andalucía a sus majestades los reyes y viene muy bien acompañado fernando Sí, aquí estamos a recibir a los reyes magos que están a punto de llegar aquí a puerto de banús y vengo acompañado con mi hija carolina Tú, como lo vas a tener muy cerquita, eh, seguro que ya le has hecho tu petición. O tienes en el pensamiento lo que le vas a pedir, ¿no? A sus majestades. Ya ya lo tengo claro lo que le voy a pedir. Y Carolina también le ha hecho la carta a los Reyes Magos. Ah, le Carolina. Sí. Buenos días. ¿Cómo está preciosa? Bien. Bueno, ¿qué le has pedido a su majestad de los Reyes? ¿Tú eres más de Merchó, Gaspar o Bartasar? ¿Qué, ¿Qué rey le pides? ¿A cuál o a los tres? A los tres. ¿Y qué le has pedido? No, no me acuerdo. Bueno, muchas cosas y que traigan lo que ellos vean, ¿no? ¿Eh? Hay que pedirle muchas cosas y a ellos ya verán lo que es más adecuado para ti, ¿no? Pero seguro que tiene carita de buena, que te va a traer muchas cosas. ¡Feliz Reyes! Bueno, Fernando, aquí con esta ilusión de los niños y los padres sí, lo también, hay... tenemos la misma ilusión, los mayores también. Yo Uy. mantengo la misma ilusión con los peques y, bueno, pues siempre recibir a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente es un, es un placer y, y muy emocionante un coche muy bonito, quieres definir el coche que, el que va a pasear, ¿Qué se basura ahí ¿Me echó a Gaspar o Bartasar, ¿a cuál vas a llevar? Yo voy a llevar a Gaspar, aquí en el blanco que está, eh, el blanco que está en medio y Carolina me va a acompañar Estupendo, pues feliz día. Reyes, que os traiga muchas cosas bonitas. Gracias. Muchas gracias. gracias. Su majestad de los Reyes Magos, Merchor, Gaspar y Bartasar, que representan las tres edades del hombre: la edad más joven, que es representada por Bartasar, eh, bueno, Gaspar, que tiene el pelo pelirrojo, es la edad media, y también tenemos a Merchor con su barba blanca, el pelo blanco, que representa ya una edad más madura. Lo hemos visto, subiendo irse al barco donde han hecho el recorrido para desembarcar donde están las casetas de Puerto Banú y ahora después de saludar a todos los asistentes a todas las personas niños y papás y a todos eh, lo han saludado y ahora ya están llegando para subirse en estos coches clásicos que lo van a llevar hasta Nueva Andalucía donde montarán en sus carrozas y llenarán de ilusiones eh, todos los niños bueno, pues nos quedamos con este reportaje, aunque tenemos a los reyes de diferentes puntos. Luego seguiremos y os contaremos mucho más.